hoy voy a hacer unas declaraciones respecto a mi retiro del equipo de trabajo de FMS Perú. Ellos decidieron retirarme de la forma más arbitraria, vergonzosa e injusta, acusándome sin pruebas de haber acosado a una de las integrantes del equipo, que es la entrevistadora Malena. Para ponernos en contexto, cuando viajamos a Trujillo, tuvimos una comunión entre toda la gente, con los EMSIS, con los Chicos de, de las entrevistas, con los chicos que hacen el caster, etc. Yo me sentí muy cómodo con todos. En ningún momento le falté el respeto a nadie. No entiendo por qué ellos han sacado este argumento que no tiene ningún sentido y me han acusado sin ninguna prueba. Yo tenía planeado muchos proyectos cuando me invitaron a formar parte de la FMS Perú. Debido al despido ya no se va a poder concretar no solo han arruinado mi reputación, sino que oportunidades laborales, entre otras. Hasta ahora no me han dicho en qué momento, en qué circunstancia, yo he realizado estos supuestos actos. No tienen ningún argumento válido y mucho menos pruebas. Les voy a hablar un poco más de lo que estaba sucediendo antes en FMS Perú, conmigo y con algunas otras personas. Resulta que para la primera jornada yo simplemente iba a hacer las menciones publicitarias, pero en la segunda tuvimos una reunión virtual en la que estábamos eh, los MCs, el DJ y los hosts. Además, también estaba el encargado de hacer el guión, que es una persona de Chile. La persona encargada de hacer el guión en algún momento mencionó que yo iba a tener mucho más participación en la segunda jornada y no solamente iba a hacer menciones publicitarias, sino que iba a presentar jurados, iba a complementar la animación para que el host principal se abasteciera con las energías y el tiempo. Eh, al mencionar estos puntos, el guionista, el, la actitud de Metz me dio a entender que había un problema, el cual no tiene ningún argumento tampoco, porque yo no he hecho nunca nada en contra de él, cuando estábamos teniendo la reunión y la persona que hace el guión menciona esto de mi participación, que voy a tener más participación, eh, Mets toma una actitud infantil y decide salirse de la reunión. Además, tengo prueba, aquí voy a dejar un screenshot, donde Yair, uno de los MCs, me menciona que Mets no quería que yo esté en el equipo, en el grupo de WhatsApp de la FMS. Yo no me he llegado a enterar muchas cosas, pero en ese grupo se han comentado muchas acerca de mí. Además, quiero decir algo respecto a uno de los productores, que no sé cómo llamarlo, pero me ha engañado de la peor manera. Aprovechando lo mediático que se ha vuelto esto de la Plaza del Ingenio de Cusco y que lo han, los han acusado de estafadores, quiero decir que también yo me sentí estafado. A mí se me ofreció una propuesta de parte de la gente de Entel que vino por parte de Guillermo Castañeda, uno de los productores. Él estuvo jugando con el contrato todo el tiempo. Me envió la propuesta, me hicieron realizar varios de estos puntos y en ningún momento se me hizo llegar ningún pago. Me estaban paseando, como pueden ver aquí en estos screenshots que estoy subiendo, eh, sobre el contrato. Mucho, muchas veces Pedí que se realizara para yo poder trabajar con comodidad. Pese a esto, el entusiasmo y la iniciativa de mi parte siempre estuvo, como pueden ver en estas fotos. Fui a grabar las locuciones y también hice todas las tandas publicitarias, incluida la de Intel en donde se regalaba un iPhone. Yo no recibí ni un sol de parte de Intel, lo cual se me había prometido e incluso he enviado una propuesta. Me pasearon con lo del contrato en muchas ocasiones. ¿Por qué menciono esto? Porque todo parece indicar que estaba planeado mi retiro del FMS desde el principio, puesto que no se llevó a concretar ningún contrato y se trabajó de una manera poco profesional, que debería ser una característica de una liga profesional. Yo me siento muy mal e indignado porque soy parte de la movida y en estos últimos días he visto a muchas personas que han salido a reportar este tipo de actos de parte de otras personas. Y es injusto que una producción tan grande juegue con los sueños y deseos de una persona. Yo tenía planeado ir a mi tierra y realizar un emprendimiento, dejando atrás la movida. Pero al presentarse esta oportunidad, abandoné esa idea y me concentré. Y dediqué no solo mi tiempo, sino también en mejorar mi aspecto físico para que se pudiera dar un mejor desempeño en el escenario. De verdad tenía mucho entusiasmo y ganas de darlo todo. Creo que hubo una gran diferencia de la primera a la segunda jornada, una gran mejoría de mi parte. Y estaba muy emocionado por la tercera fecha, porque se iba a realizar incluso en Icono, en Lima, en Lima Norte, en el Guaralino, que está a 10 minutos de acá de mi casa. Es triste cómo estas personas juegan con, una, con uno que tiene tantos sueños, tantas ganas de darlo todo. Y tiene muchísimo amor por eso. De verdad no entiendo cuál es el problema con Messi, con Malena y conmigo. Yo nunca les he hecho nada. Pero hubieron muchos comentarios y todos los que son parte de FMS saben que él tenía algo contra mí. Desde un principio nos tocaba ir juntos en la primera jornada en el taxi. Y en ningún momento me saludó, en ningún momento me habló no me dirige la palabra, no me saluda. En la segunda jornada fue igual. Regresamos en el mismo bus y nunca me habló. Todo el mundo me hablaba. Todo el mundo, los de producción, los MCs, todos, excepto él y la y Malena. Supuestamente, la, la confesión del acoso que yo había realizado se dio en el after party, que fue el mismo día de la segunda jornada, en la noche. Eh, Pietro se le acerca a Metz para encararlo, o sea, para conocer las razones por las cuales no me dirige la palabra y ni quiere hablar conmigo. De hecho, yo ni siquiera le había dicho a, a Pietro que lo haga, que le pregunte. Fue inicia iniciativa suya que, que lo haga. Y es ahí donde Metz le dice que yo he acosado a Malena. No le especificó cómo, no le dijo cuándo. Y estuvo todo normal en la fiesta. De hecho, ese mismo día, tuve el agrado de conocer a las parejas de varios MCs con las que me llevé muy bien. Eso dice mucho de mí, siempre he sido una persona amable, incluso conocí a chicas ese día. Yo estaba ebrio, y al día siguiente, en mi buzón de mensajes, amanecí con mensajes muy positivos, de que le habían pasado también, de que habían sentido que yo era buena vibra y eran desconocidas, con Malena, con Mets estábamos trabajando juntos. Mi amabilidad con ellos era un poco más alta para poder demostrarles que yo me quiero sentir integrado y que no tengo ningún problema con ellos. Al día siguiente viajamos en el mismo bus, eh, Malena decide invitarles algo de comida a los chicos porque habíamos salido sin desayunar y si yo hubiese realizado algún acto, en ningún momento le hubiese pedido que me convidara a su comida. Ella lo hizo, e incluso Metz, el defensor de ella, que, había, que me había acusado el día anterior, eh, no me dijo nada. Si, si fuera tan valiente y tan defensor como dice ¿por qué no me dijo nada en ese momento? Yo me enteré después de una semana del evento, porque me estaban mandando indirectas y yo no entendía. De hecho, el rumor fue tan grande que una persona que ni siquiera tiene que ver con la FMS me empezó a molestar sobre eso. Me dijo, sí, gafo, acosador. Y yo no entendía, de verdad, no entendía cuál era el contexto. ¿Acosador de qué? ¿De quién? Luego deciden hacer una reunión conmigo, eh, David, Alba, Guillermo Castañeda y Pietro. Y me dicen que no debo tomar ninguna represalia, que no debo salir a hablar. De hecho, Guillermo Castañeda ha pasado por una situación así en la que lo acusaron. y La sugerencia que él me dio es que me quedara callado. Ninguna de las acusaciones que se me hacen en redes sociales y medios, es verdad, y digo redes sociales y medios porque ellos son los que me han acusado de algo que jamás cometí. Y eso es una prueba de que a mí me querían retirar como sea. Básicamente me sugirió que me quedara callado, que no dijera nada. Tal cual lo haría con una víctima, con una mujer que ha sido agredida o acosada. Entonces, me parece muy triste que usen esta posición, que usen a Malena, o no sé qué está pasando ahí, para poder retirarme. Si tan solo me hubiesen dicho, ya no queremos contar contigo, hubiese sido sencillo, yo no hubiese protestado. Pero me acusan sin pruebas, y eso se puede llevar a un juzgado, y yo no tengo ningún miedo de hacerlo. Después de que me sugieren esto, proceden a decirme que ya no voy más. Ni siquiera me dieron una oportunidad de explicar mi punto de vista o poder hablar con ella. De hecho, yo le envié un mensaje, acá voy a dejar el mensaje que le envié, que hasta ahora no tiene respuesta, ni siquiera ha visto el mensaje. Me parece injusto que yo no pueda dar mi punto de vista ni pueda defenderme. Supuestamente había llegado ya a altos rangos de Urban Roosters como son, me imagino, acier y entre otros que son las cabezas de, de Urban Rooster. Pero esto parecía no evidente, ya que solamente era conocimiento de David Alba y de Guillermo y de Pietro, porque el día de mi cumpleaños, el editor de la FMS publica una foto mía, deseándome feliz cumpleaños, y abajo pone en la descripción el segundo host oficial. Entonces, esto me da también más señales de que esto ha sido planificado tal vez entre ellos. Porque si esto ya era de conocimiento, de las cabezas, ¿por qué permitirían que el editor publique algo sobre mí? No tiene ningún sentido. La publicación no duró más de media hora, la borraron. Y de hecho, los comentarios que dejaron ahí eran buenísimos, hablando sobre todo de mi participación, de cómo me había desenvuelto y que les gusta mi trabajo. Yo llevo... Desde el 2019 en la movida y nunca he tenido ningún problema con nadie, ningún pleito con nadie, ninguna falta con nadie, ninguna polémica con nadie. Sin embargo, las personas que me han acusado han tenido infinidad de polémicas, de problemas, de deudas. Ese tipo de acusaciones provenientes de ese tipo de personas me da a entender la clase de gente que son. Yo en ningún momento les hice ningún mal a ellos. Yo he visto cuánto los han criticado a ellos, he visto el jeiteo de ellos, y yo nunca he hecho eso. Siempre he mostrado mi apoyo, siempre he mostrado mi, mi amabilidad y respeto. Jamás he tenido ningún pleito con nadie, nunca. Y esta es la primera vez. Desde el principio estas señales me dieron a entender que todo estaba orquestado. Y, e incluso ya he oído rumores de mi posible reemplazo. Sea quien sea, de verdad, ten cuidado, mira con el tipo de personas que te vas a encontrar. Yo sé que en este mundo hay muchas buenas personas, pero las que son maliciosas tienen bastante poder para hacer cualquier cosa. Yo no tengo ningún temor en salir a hacer estas declaraciones porque yo no he hecho nada. El que no la debe, no la teme y a ver que salgan a decir algo de ellos de mí y que muestren alguna prueba de lo que supuestamente yo he hecho. No la tiene. Si quieren nos vamos y revisamos cámaras de seguridad del hotel, cámaras de seguridad de cualquier recinto, y yo nunca he tenido ningún contacto con esa persona, jamás. Yo, la verdad, siempre me mostré respetuoso con todas las personas. La joda entre confianza con amigos es muy distinta pero con esas personas yo no tengo esa confianza para hacer ese tipo de cosas. De verdad, me apena mucho que tras enterarse algunos miembros del equipo que son mis amigos no me hayan dado el respaldo y lo hayan dejado la duda. Siendo que ellos me conocen muchísimo tiempo, me parece muy triste y penoso que no me brinden el apoyo que merezco. De hecho, yo he sido pareja de la mejor amiga de uno de los miembros de, del equipo de FMS y esa persona sabe que yo siempre he sido respetuoso con su mejor amiga. He cargado a la bebé de uno de los productores audiovisuales, soy amigo de, de, la, de la esposa, de, del productor general, de, los, de las esposas de los MCs y nunca he faltado el respeto a ninguna de ellas. Siempre he demostrado que soy un caballero. Y eso viene desde siempre, desde todo el tiempo. Nunca he sido una persona que le gusta sobrepasar los límites. Yo respeto el espacio de cada quien, sea hombre o mujer. A mí me da igual, yo respeto. Nunca me he de manos. Puedo jugarme tal vez de bromas y eso, pero a mí no me gusta el contacto físico. Ese ha sido mi descargo. Espero que esto no le pase a nadie más. De verdad, de corazón. Y a la persona que va a entrar de reemplazo, sea chico chica, o como tú te identifiques, Ten mucho cuidado, porque hay personas con muy mala vibra ahí, así que cuídate. Le deseo lo mejor de todas maneras a, a la FMS, a los MCs, que les vaya muy bien y que el guaralino se llene este sábado. Muchas gracias, nos vemos, Gafoloco. Hora después de la publicación de Gafoloco, Loco, dio su descargo. Bueno, al descargar el video el audio sale distorsionado. Pero las declaraciones de Mets pueden verlo en su Instagram, abajo en la descripción voy a dejarles el enlace para que puedan escuchar sus declaraciones y cada uno sacar sus conclusiones. Bueno, aún faltan las declaraciones de la afectada Kemalena y esperemos que en los próximos días puedan solucionar esos temas.